Hola chicos, ¿qué tal estáis? Eh, hoy en este vídeo vamos a empezar un tema nuevo que es bastante breve y que es tremendamente interesante porque básicamente lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido ya de Machine Learning, que, que es bastante, eh, a series temporales, al análisis y a la predicción de series temporales. Eso es lo que vamos a hacer en este tema. El, el esquema del tema es este que veis en, en la pantalla y en este vídeo lo único que vamos a, a tratar es, es la introducción vamos a ver lo que es una, una serie temporal el material que he usado para este vídeo es fundamentalmente esos tres vínculos que tenéis ahí que son bastante accesibles entonces eh, sí que os aconsejo echarles un ojo sobre todo si os queda alguna duda después de ver los vídeos porque yo creo que se entienden bastante bien vamos con la introducción entonces qué son las series temporales pues las series temporales es simplemente eh, un conjunto de datos que están ordenados en el tiempo, eso es simplemente. Y esto es muy diferente a lo que venimos tratando en, en Machine Learning, donde hasta ahora hemos visto siempre conjuntos de datos que no dependían del tiempo, que no, te, no estaban ordenados, y por lo tanto los podíamos cambiar de orden que el, que el enfoque no, no, no cambiaba para nada. En cambio ahora en, en esta diapositiva ahí abajo tenéis eh, eh, un ejemplo de dos series temporales, una serie de ventas y otra serie de gasto en, en publicidad. Y claramente aquí, si cambiásemos el orden de los días, pues, pues toda la información que tiene esa serie temporal, pues, pues cambiaría totalmente. Entonces, simplemente es eso, es un conjunto de datos que están ordenados en el tiempo. Aquí, de hecho, podéis ver que, que digamos, que las ventas que están en azul siguen a la, al gasto en publicidad, que está en naranja. De manera que cuando hay un momento, aquí alcanzamos un pico en gasto de publicidad, en esta serie se espera que a las cuatro semanas, después de cuatro semanas, se alcance un pico en ventas. Es decir, que, que va con un cierto retraso las ventas respecto a, al gasto en publicidad porque porque hay una cierta causalidad ahí, ¿no? En general las empresas, cuanto más se gastan en publicidad, pues más aumentan sus ventas, o al menos para eso lo hacen. Y, y bueno, una cuestión de notación es que, en contraposición a lo que veníamos haciendo en, en Machine Learning y lo que se hace en Machine Learning, en series temporales se suele utilizar la, el, el símbolo X para la variable dependiente, para la variable de salida, para la que queremos pre predecir. Y, y esta variable eh, X, esta variable de salida, se suele dibujar en función del tiempo, como, como veis aquí. Vamos a ver algún ejemplo de series temporales para que veáis eh, que que la verdad es que están por todas partes y, y ya terminamos este vídeo. Pues este es un ejemplo de la serie temporal de la concentración de CO2 a lo largo de, de miles de, de años. Como veis aquí, lamentablemente, pues lo que vemos es que en, en los últimos 100 años esta concentración ha superado niveles que, que no se habían alcanzado en los 400.000 años previos, algo que, que ya sabemos, pero pero que es bastante triste. Eh, Estas es, son varias series temporales. Eh, de aquí lo, bueno, es, esto creo que está recogido de la embajada de Estados Unidos en Beijing, en, en China, eh, está ahí el vínculo de donde saqué esta imagen, y arriba lo que vemos es un indicador de polución, creo que era el PM2.5 aquí, que, es, que creo que es el contenido de, de partículas menores de 2.5 micras en el, en el aire, pero la concentración, perdón, pero vamos, es, es un indicador de, de, de contaminación atmosférica. Este es el punto de rocío, la temperatura, como veis, tanto el punto de rocío como la temperatura tienen ciclos muy marcados, ciclos diarios, ¿no? La temperatura suele bajar por la noche y suele subir por el día, lo mismo con, con la presión, bueno, eh, al revés, con la presión, eh, también tenemos aquí la velocidad del viento, eh, eh, la precipitación en forma de nieve y la, precip la precipitación en forma de, de lluvia. ¿vale? Estos son ejemplos de, de series temporales. En, en el estudio del clima pues, pues, pues y, y del tiempo atmosférico pues está, están por todas partes las series temporales. Otro ejemplo son las cotizaciones de activos financieros, como en este caso puede ser la, la serie de, del precio de, de bitcoins en, en, en dólares. Otro ejemplo, lamentablemente, de, de mucha actualidad, pues es el, el número de casos confirmados de coronavirus, ¿no? Que lo acabo de sacar y, bueno, pues, pues tiene muy mala pinta, aunque, bueno, por por sacar algo positivo pues es cierto que si miramos aquí a la izquierda el gráfico lineal el número de casos eh, confirmados bueno cl claramente es de crecimiento exponencial y, y, y mirando aquí pues no se atisba un final cercano a esto la verdad eh, es, esta gráfica se, se entiende mejor en una escala logarítmica en, en el que el, el número de casos confirmados está ahora en escala logarítmica y hombre ...por buscar algo positivo sí que es cierto que la pendiente al inicio del brote... ...pues es algo mayor parece que, que ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que básicamente ahora los casos confirmados se duplican eh, cada vez más tarde. Digamos que al principio se duplicaban cada día o incluso cada ciertas horas... Y ahora ese tiempo que tardan en duplicarse los casos confirmados, pues es mayor. Esto pff, tiene un montón de, de factores por detrás que, que tampoco conviene sacar conclusiones muy precipitadas, porque esto también depende del número de, de test que se hagan y de muchas otras cosas. Pero bueno, si miráis al, al número de muertes, que eso sí que no depende de nada más, pues también tiene este patrón. Ahora el, el número de, de muertes por coronavirus digamos que se duplica cada más tiempo que, que hace unos días pero bueno en cualquier caso yo creo que estáis haciendo lo, lo mejor que se puede hacer que es que, quedaros en casa y, y seguir es, estudiando ese es lo, lo mejor que, que podemos hacer ahora nosotros yo creo y bueno por concluir este vídeo eh, qué es el análisis de series temporales pues simplemente tratar de construir un modelo que, que nos ayude a analizar y a explicar eh, esa serie temporal y de qué depende esa serie temporal. Y nosotros también vamos a tratar de hacer predicción. Vamos a tratar de, mirando al pasado, tratar de, de predecir cuál es el valor de una determinada variable en una serie temporal en el futuro. Y como siempre que hacemos predicción, no basta con dar un único valor, sino que también es muy importante dar alguna medida de la confianza que podemos tener en, en esa predicción, como en este gráfico, que es una serie tempora, temporal de, de la inflación, y también se dibujan eh, dos intervalos, al 90% y al 70%, dos intervalos en los que se espera que con esa probabilidad, o que con esa confianza, mejor dicho, pues la inflación pudiera podría estar en el futuro. Con esto concluimos la introducción a series temporales y, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿vale? Venga, hasta ahora.